Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo poder nutrirnos de ideas para publicar en nuestras redes sociales. En el módulo 7, en la primera parte, hemos visto cómo diseñar nuestro cliente ideal y si no lo has hecho o crees que lo puedes mejorar, te recomiendo especialmente que vuelvas, que le dediques tiempo porque esto es fundamental, es la parte de las más importantes porque tener bien definido uno o varios modelos de cliente ideal nos va a ayudar a que nuestra comunicación sea efectiva, sea directa, como un rayo láser llegue a esa persona que está necesitando de nuestra ayuda recordar también que la comunicación un 80% debe de estar enfocada al infierno, al dolor, a esa situación en la que se encuentra que quiere mejorar nuestro cliente ideal y un 20% al cielo a la solución a ese panorama de vida que ya alcanzaría cuando pues eh, pruebe nuestro producto o servicio, en este caso nuestra respiración consciente continua. Dentro de estas dos clasificaciones podemos hacer subcategorías que nos van a ayudar a clasificar el contenido, a tener más variedad y a poder conectar con varios tipos de personas. Recordar que en las redes sociales la gente básicamente se queda o se mantiene por dos motivos uno por entretenimiento porque se divierte o por el aporte de valor porque aprende algo porque hay algo ahí para ellos entonces dentro de estas dos categorías podemos hacer unas subdivisiones y podemos crear una categoría de entretenimiento entretenimiento otra categoría que puede ser educativa y una categoría informativa si se te ocurre puede haber alguna más pero esto nos ayuda Ah, por ejemplo dentro de las categorías entretenida bien audio vídeo puede ser una captura de pantalla puede ser un testimonio eh, puede ser algo curioso que te ha pasado con relación a la respiración un testimonio de en un taller que haya sido simpático gracioso eh, cosas que se te ocurran en relación y que sean divertidas o okay, que donde les pongas tú tu punto especial que haga que sea una publicación a sí mismo, entretenida. Puede ser educativa, donde estés hablando de CO2, de la salud que aporta la respiración, de, de la cinta, de todos los beneficios, de la liberación celular o del niño interior, si en este caso estás más identificado hacia ese perfil de cliente. Y como digo siempre, recordamos el 80%. Puedes hablar de la liberación celular y cómo esos traumas, cómo esos problemas te impiden avanzar. Y dentro de la categoría informativa, puedes comenzar por: sabías que el, la última novedad, recientemente se ha descubierto que esto nos puede valer, servir, ayudar. Puedes comentar, informar de tus servicios, del taller que vas a realizar, de Respiration Day. Y como digo, clasificar esto te va a ayudar a completar tu calendario de editorial con más coherencia y por último muy importante el CTA o el llamado a la acción en ocasiones desaprovechamos o mal hacemos esto cuando pedimos a nuestro cliente o la persona que está viendo nuestra publicación suscríbete déjame un comentario vete a la biografía saca mal perro, frega los cacharros, cuando solicitas demandas tantas cosas, no eh, vas a probablemente conseguir ninguna. Entonces, si pides una acción clara y concreta, enfocada, es más probable que la persona la haga. Puede ser, eh, oye, si quieres interacción Acabas con una pregunta, ¿qué te ha parecido esta publicación? Eh, te leo en los comentarios, oye, has tenido alguna vez una sensación parecida, si quieres que haga una acción, oye, visita mi perfil, tienes un descargable, tienes el acceso al grupo de WhatsApp, al grupo de Telegram, donde vas a poder eh, acceder al grupo, enterarte de la próxima respiración, eh, suscríbete porque empiezo una secuencia empieza una secuencia de vídeos o este es el primer vídeo de una secuencia para no perdértelo suscríbete sígueme depende de la red social en la que estés hablando y lo que es importante tener en cuenta también que esto es un trabajito a largo plazo quiero decir aunque puedas hacer campañas esporádicas o publicaciones enfocadas a un taller o a mm, ciertos objetivos más concretos ten en cuenta que las personas necesitan un tiempo estadísticamente es de un 20 a 50 impactos 20 a 50 publicaciones que vean hasta que deciden contactarte escribirte o comprar alguno de tus servicios entonces teniendo en cuenta esto es como una planta que plantamos la semilla cada día pues no vamos a escarbar a ver si, si va a crecer o no va a crecer tenemos que regarla hacer todo lo necesario hacer estas publicaciones y tener paciencia tener confianza en que esa gente que nos va viendo día a día llegará un momento en que nos irá contactando vamos a comenzar con la búsqueda de contenido en un principio cogeremos una libreta o un documento si eres más digital en, en drive o, o en tu ordenador y vamos a ir anotando todas las ideas que nos vayan surgiendo en estas diferentes aplicaciones o utilizando estas diferentes técnicas es importante al principio haces un volcado y luego una segmentación previa para poder desarrollar y poder ir filtrando cuáles son más interesantes las redes sociales tienen diferentes motores de búsqueda o redes neuronales de inteligencia artificial que según nuestro patrón de búsqueda nos ofrecen contenido que nos pueda interesar vamos a utilizar esa aplicación a nuestro favor nos creamos un perfil en instagram también nos servirá para tiktok y con ese nuevo perfil vamos a empezar a seguir personas relacionados con la dinámica con la temática que queremos aprender respiras miras su perfil el, el, das like comentas guardas alguna de sus publicaciones y la red neuronal entenderá que ese es el contenido que te gusta entonces cada vez que entres en ese perfil aparecerán publicaciones relacionadas y eso te nutrirá para ver cuáles son las tendencias qué tipo de publicaciones se hacen en Reels, qué tipo de, qué tipo de publicaciones se hacen en, en los perfiles, para seguir estando en contacto con gente que está haciendo contenido relacionado con el que tú quieres publicar. Y esta misma estrategia nos puede servir también para TikTok. La ventaja de TikTok es que nos permite lista eh, long tail, una lista más larga de palabras cuando ponemos por ejemplo respiración ya nos da diferentes búsquedas, respiración para la ansiedad, respiración holotrópica y dentro de esto pues podemos buscar lo mismo personas que están haciendo cosas ofreciendo contenido que nos puede interesar para modelar para sacar ideas damos a guardar, comentamos y esa red neuronal la próxima vez que entremos en la aplicación nos va a ofrecer ese contenido enfocado a lo que estamos buscando ¿Os ha parecido interesante? Bien, respiramos un poco La siguiente web me encanta se llama Answer the Public y en su versión gratuita nos permite tres búsquedas. Aprovecha la bien tres búsquedas por día. La versión de pago son unos 90 euros pero realmente para la aplicación que tenemos con tres búsquedas diarias verás la practicidad. Ponemos bicicletas por ejemplo, cambiamos a nuestro idioma, a nuestro país, le damos a buscar, aquí en mi caso ya he agotado las búsquedas, esto es lo que te aparecería, pero tengo aquí un vídeo que servir para apoyar esta explicación. Cuando pinchas te aparece mapa mental, tienes hasta 128 preguntas, que podemos, estas preguntas nos darán un montón de ideas de bicicletas, cuál comprar, qué tipo de bicicleta, cómo... Bueno, pues este ejemplo, que está en bicicleta, imagínatelo con respirar, con cualquier otra área o temática que quieras trabajar los puedes segmentar por orden alfabético puedes descargarlos es una herramienta muy muy muy interesante recuerda aprovecha muy bien tus tres interacciones diarias continuamos con el autocompletador de google lo que es importante es iniciar la sesión en incógnito. Arriba en los tres puntitos, pinchas y donde pone la ventana. Nueva ventana incógnito. Nos aparecerá esto por aquí. Y escribimos Google. Nos va a pedir personalizar esto. Abrimos personalizar. Desactivamos la búsqueda. El historial. Y los anuncios. ¿Para qué? Porque ya Google ya tiene un rastro nuestro de cómo nosotros buscamos, cómo interactuamos, si estamos habitualmente buscando respiración, pues nos va a poner eh, lo que nosotros buscamos. Si lo hacemos de este modo, cuando ponemos respiración... Por ejemplo, antes de poner respiración, ya nos está dando los criterios de búsqueda que más se busca, que más buscan las personas, que más búsquedas tienen. Siempre lo pone en este orden. Aquí tienes, por ejemplo, respiración celular, respiración diafragmática, respiraciones por minuto. Entonces, cuando pinchas aquí, sabes que hay 823.000 resultados de gente que está buscando. Pues eso, cómo se respira por minuto. Pues por aquí ya ves que puedes hacer un buen artículo post pues tiene vas a tener información por aquí de diferente donde nutrirte y donde poder inspirarte mm, respiración ponemos lo mismo por ejemplo, memoria celular mira memoria celular ya lo están hilando con el COVID, lo están hilando con las vacunas, libros, cursos, celular con respiración respiraciones por minuto, bueno, pues es una forma de ir buscando viendo qué eh, palabras nos va dando Google que está buscando la gente y si alguna nos encaja con nuestro contenido, con ese 80% de, de dolor que queremos eh, comunicar, en el que queremos comunicarlos a nuestro cliente o ese 20% podemos utilizarlo. También se puede buscar en, en YouTube en modo encubierto también. Y otra forma de nutrirnos de ideas son, como no, los libros. Nos vamos a Amazon, por ejemplo, y aquí tenemos un libro, este en concreto, del método Winhoff. Aquí dentro del libro, las de descripciones, ya tienes muchos datos, mucha información. Mira, la respiración, las prácticas. Las prácticas singulares que cambian la química del organismo, infunden energía y enfocan la mente. Ya, mira, fíjate, acabamos de llegar y, y aquí ya tenemos pues, diferentes titulares, diferentes, eh, bueno, información para poder eh, hacer algún tipo de publicación. Si seguimos más abajo, hay muchos libros también que nos permiten leer los primeros capítulos. Podemos ver también la portada. Entonces, a veces, ¿no? sin tener todos los libros, podemos ver de qué va este libro normalmente ya sabéis que en la portada nos ponen la información súper importante o lo que quiere de lo que va el libro mira el frío es una amplia gama de prácticas seguras controladas para la aplicación bueno esto por aquí podemos ver mira el índice los índices también interesante donde podemos sacar ideas todo es eh, seguir probando este libro te lo recomiendo si no lo tienes especialmente para todos los alumnos del máster porque vais a entender muchas cosas acerca de la respiración os va a nutrir un montón y aquí pues podemos leer más podemos de nuevo ver la, la portada y como digo en este caso no se ha podido pero muchos libros nos permite poder leer algún capítulo y así ya sabemos cuáles son los libros de referencia y, y podemos hacer un comentario, oye, ¿has leído un libro de Respira, de James Nestor? ¿Cómo? Bueno, si te vibras lo puedes comprar, lo puedes descargar. bueno Una fuente más para seguir encontrando información interesante. Y una vez que ya tenemos todo este contenido toda esa información todas esas ideas las vamos a empezar a estructurar en diferentes categorías en, bien en un papel una libreta bien un documento en nuestro ordenador y luego pasaremos a la parte de la ejecución a la parte de la organización con un gestor de tareas como puede ser Airtable es gratuito eh, puede ser trello puede ser cualquier otro que nos permite el saber en qué proceso está cada una de nuestras publicaciones y nos permite enfocarnos, en vez de estar haciendo la publicación de cada día, digo bueno, pues hoy eh, voy a volcar aquí el contenido de todo en la semana, o de, dentro de dos o tres semanas, la publicación del lunes, la publicación del jueves, la publicación del domingo, de esta manera vas cubriendo los espacios y lo vas a ver de una manera muy fácil, sencilla, eh, donde tienes las publicaciones, qué publicaciones te faltan, cuál es el proceso de cada publicación. Puedes poner, eh, bueno, aquí tengo el copy, aquí tengo los hashtags, aquí ya tengo eh, las fotografías, aquí estos me faltan por grabar. Entonces, con diferentes opciones que te permite, tú puedes eh, poner, oye, pues me falta grabar de todos estos vídeos. Cuando los grabas ya sabes que están grabados y de esta manera puedes tener organizadas tu, tu, tus publicaciones profesionalmente aparte que esta aplicación nos vale para muchísimas otras tareas de organización dentro de nuestra empresa o proyecto como te digo ya llegará un tutorial más completito acerca de AirTable bueno espero que te haya servido, si tienes alguna duda eh, pregunta por Slack y lo más importante que, que pases a la acción y que Empieces a obtener esas píldoras, esa información de valor que conecte con nuestros clientes, con tus clientes.